Cashing hit a wall. Right now I need a miracle. Ahorita quisiera hacerte un videito porque tengo una pareja que oye. ¡Dámela, dámela, dámela! aquí dámela no, si hacemos no. un video de los pasos! Ah, ok. Uh, quiero a los dos en la cámara. Está pasándose, literalmente! <ríe> <ríe> Espérate mira, una sorpresa! ¡Hello! ¡Andresta! ¿No ¿Quieres hablar conmigo qué pasa? ¡Qué gusto! que vamos a hacer algo. ¿Van a venir o no van a venir? ¿Qué pasa? Bueno. No, Me agarró en plena mudanza, me vino todo mañana Ay, no sé! no sé que no! ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame, ¿cuáles son tus excusas? que no, tengo organizado para mañana el cumpleaños de mi hija, con sus amiguitos. Mañana cumple mi mamá y 50 años y bueno, todo eso tengo. Yo te voy a hacer dos preguntas. Yo te voy a hacer dos preguntas. A mí me da lo mismo. A mí ya me pagaron el avión, a mí ya me pagaron el hotel, a mí ya me pagaron todo, Yo no gano nada. La pregunta es. Hay que llamarla. Dile. Okay. ¿Cuánto no les a llegar a la casa ya? ¿Cuánto no volvamos a llegar a la casa? No, te a a la casa? no sé. Cinco minutos. Llegémosle de sorpresa. y Vamos a darle la excusa. No, padre, que me hacer eso. Yo me muero. ¿Cómo se llaman? ¿no? Carla y Pablo Ok, dale Vamos las excusas y cajas Vamos a hablar de cajas Qué cajas ¡Hello! No, si tiene, me voy ya, no va a nada. No, no, te vas a ¡Hello! <ríe> Hola, buenas. ¡Hello! ¡Hello! Es que había una familia de me a, a... Me a, a... que había a... es que venir presencialmente. ¡Qué locura! Está bien que se a... loca, a ver aquí. Que a mí no me saludan porque yo no gano un millón de dólares, ¿no? O sea... ¿Por qué eres así? <ríe> ¿Y por qué eres así? y por es qué no así por qué no te vienes a mí? Okay. Estamos hasta asumados, yo a no Estoy viajando desde las 11 de la mañana o sea, sí, 9 sí, horas viajando, tuvimos tres Ay, vuelos en un mismo avión, una locura ¿Qué? O sea, la verdad que ha sido una mierda eso, ¿Qué es? eso. ¿Qué no, no importa que estamos, ¿cuál es la excusa de usted? <risa> <risa> <risa> Lo que acabas de ver, mudanza Yo también estoy en mudanza, mi familia está en mudanza, te puedo llamar en este momento Bueno, de hecho está en un live ¿Hace cuánto tiempo de pasar a casa, no? Una semanita Una semanita, también ¿qué otra excusa tiene? Mañana te lo mi Ok, no importa, en Colombia es uno de los días más importantes el día de hoy, yo estoy aquí. ¿Qué otra cosas? Porque puedes estar con tu hija hasta las 4 de la tarde. Y de 4 de la tarde a 11 de la noche, dedicarte a ti. Y el día de mañana, el siguiente día de 5... A... Hola, buenas, ¿cómo estás? El siguiente día de 5 de la mañana a 11 de la noche, dedicarte a ti y el siguiente día de 5 a las 12. Es, son 48 horas que se van a enfocar, ¿no ustedes? Me alegro mucho. No. Que yo lo escucho por mi Instagram, por todo. Y ahorita a verlo aquí como que... Qué loco, de <risa> verdad. Entonces, ¿cuál es la excusa real? A mí me da lo mismo si ustedes me para, no. porque a mí ya me pana. No, no, sí, te juro que hemos estado luchando por ir, tratando es de Es que no quiero que luches más. El problema... Solo te voy a poner un ejemplo. Pon el puño. Presten atención con este ejemplo. Pon el puño. El tema de esto es... Ponte, ponte pie. La mayor parte de las veces, las personas se piensan resistir. Yo solo tengo que poner el puño. Y él se está rayando. No, por... suelta. Solo pon el puño. Solo pon el puño. ¿Te molesta? No. ¿Te molesta? No. Resístete. No. Resístete. ¿Te molesta? Claro, claro que sí, sí. sí. Se puede cabrear conmigo. Cualquier cosa a la que pones resistencia persiste. Todo lo que te resiste te persiste. ¿Y a qué se está resistiendo ustedes? Un más familia, el problema... ¿Verdad o no es verdad? No te resistes, no luches más. ¿Cuenta con ustedes el fin de semana? <risa> Ella dijo que sí. Te pregunta es contigo? Sí, es que te quiero. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te detiene? Lo que te acabo de decir, más es mía. Eso es que... Comparte con ella hasta las 4 de la tarde. Y es más, por tu hija, decide darle el próximo año el mejor cumpleaños de toda su vida. Es que todo esto lo hacemos por sí, nuestros hijos. Yo, yo tengo un bebé hermoso por el cual hago todo. Entonces, si tú me preguntas, yo hago. Por este bebé, por esta familia. Por este bebé hago todo. Y el estar aquí. Hoy es primero de diciembre empiezan las épocas más importantes en Colombia, la morada El día de ayer fueron casi dos horas de pólvora porque la gente celebra. Es verdad, es verdad. La gente celebra como nunca Y estoy aquí con ustedes porque tengo un propósito de vida y es por ello. El día 7 es el día de velitas. Es el día que prenden todas las velitas. Yo creo que a no han escuchado el día de velitas en Colombia. Es el día sí, sí. más importante de creencia. Yo no estoy, ese día estoy llegando a Perú. Lo hago por mi familia. Y es un sacrificio temporal que les va a dar libertad para toda la vida. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Mucho sentido. Hazlo por ella. ¿Cómo te gustaría que sea el cumpleaños de tu hija en la ella? No sé, pero obviamente... ¿Cuánto importante. te has gastado en el cumpleaños de tu hija? ¿Ahora? Sí. Nunca. ¿Has puesto límites? No. ¿Nunca? Sí, sí. O sea, ahora sí, obviamente... ¿Has puesto no. límites para ah, ti? hija? Y si no lo hicieras, ¿cómo sería el cumpleaños de tu hija? Claro, obviamente increíble. Es lo que vamos a hacer. León. ¿Cuento Ay, contigo dale. o no cuento contigo? Ay, sí. Te sí. lo prometo que no se van a arrepentir. Si se arrepienten ni en tres meses no obtiene resultados... Yo les devuelvo la mitad del dinero. No, les devuelvo todo el dinero. Si no tiene resultados, ya sé lo que hacen. Y yo no hago nada con esto. Muchachos, gracias. voy nueve horas de viaje, me voy. Chao. Se pusieron de chillar ahorita todo, todo. ¿Por qué? Ella porque no lo creía y ahí soltó todo y empezó a temblar ahí y él porque dijo que no sé, que no se imaginaba que alguien que ve siempre por redes sociales lo verlo aquí